Recategorización de los muelles privados Jennifer, Aguirre y Gravetal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Bolivia se incorporará desde este martes a la Red Mundial de Puertos y dará un paso estratégico para agrandar su salida soberana al Atlántico. Entrega oficial de las certificaciones como puertos internacionales a Gravetal y Aguirre por parte del gobierno se realizará este lunes en Jennifer, que recibió ya el reconocimiento el pasado 5 de octubre y en presencia del presidente. Bon morales y representantes de los sectores público y privados. Estas terminales fluviales aún hoy mantienen la categoría de Puerto Mayor, la resolución administrativa que permitirá a instituciones estatales como la Aduana Nacional de Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y la Dirección General de Migración a instalarse en estos espacios para posibilitar el comercio exterior boliviano será entregada también. La recategorización de terminal mayor a internacional es bastante significativa porque por primera vez en la historia del país tres de los puertos tendrán nombre y apellido bolivianos. Según informó Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz, antes no se podía hacer una cotización de transporte directo, por ejemplo de Singapur a Bolivia, porque no existían puertos bolivianos de categoría global. A partir de este martes eso va a ser posible, ya que vamos a estar integrados a la red mundial de puertos. Los operadores portuarios ya no tendrán que desviar la carga a otros puertos. Los puertos privados de categoría internacional construidos a la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná proporcionarán una dinámica económica que generará un nuevo centro de desarrollo para el país. Lo que va a pasar a partir de este martes va a significar que tal movimiento, que al sudeste de Bolivia, al sudeste de Santa Cruz, se va a convertir en un polo de desarrollo. Las inversiones hechas en estos tres puertos van a permitir que el mismo martes en la tarde estos puertos de comercio estén en acción para dar una alternativa a la carga boliviana que viene del Atlántico, según agregó el presidente de la CAINCO. Los tres puertos realizarán importantes inversiones en infraestructura, logística y tecnología que permitirán un acelerado crecimiento del flujo de mercadería por ese competitivo canal que reduce los costos en un 20% y el tiempo de transporte en al menos 15%. Es así que en Jennifer se invirtieron unos 20 millones a 10 millones en el dragado del canal, Tamengo y la rehabilitación de la laguna Cáceres y 10 millones en la ampliación de las instalaciones en la gestión pasada en Jennifer se movieron 500 mil toneladas, este año 720 mil toneladas y el próximo año 2,2 millones que cuentan con una capacidad para 5 millones de toneladas año, el 47,6 por ciento de la actual carga total del país de 10,5 millones de toneladas.